Y el, y el plan del 86 ¿qué Ciudad propone, ¿no? pues el modelo de Ciudad del Plan, esto en amarillo seguimos viendo lo que es, lo que estaba construido en esa época cuando cuando el plan se aprueba, en azul es lo que el plan propone como suelo urbano, como suelo urbano urbanizable, o sea, lo que es la ciudad que tiene que crecer. Y en morado está también suelo urbano urbanizable, pero no, la razón de su clasificación no es porque se quiera que la ciudad vaya por ahí, que el modelo de ciudad sea ese, sino simplemente porque se está, lleno de parcelas, está lleno de parcelas y tiene que clasificarse. Eso ya es urbano, de hecho. ¿no? El, el modelo de la ciudad en, en el núcleo es muy claro, ¿no? es, es sellar todo lo que ha quedado de los intacticios del, del crecimiento de, del 58, un poco disperso, sobre todo en Poniente y en, la, y en ...en la periferia pues se clasifican como urbanos y urbanizables... ...pues desde en Villarrubia a la izquierda, Cueva de Altaza... Querón, en Alcolea todo el Sol y Encinares de Alcolea... ...toda la carrera del caballo y, la, y los entornos de, de, de trasierra. ¿no? En, en esto. Pero además hay muchas más parcelaciones... Eh, ...hay otras que reconoce que son estas moradas más claras... ...algunas que, que las admite tal como está y otras que incluso permiten más edificaciones. Entienden los redactores del plan, o los redactores, o por lo menos en la aprobación, que existe una demanda y que esa demanda tiene que satisfacerse de alguna forma. ¿no? Y lo intentan pues en esos suelos urbanizables y en estos suelos no urbanizables que permiten que se consolide algo más. ¿no? A través bueno, de unos planes especiales que esto ninguno llega, llega a redactarse en la vida. ¿no? Estos, estos ámbitos que se ven ahí, que se ven unas líneas. <coughs> morada, y dentro hay zonas manchadas, zonas no, esos ámbitos lo que sirvieron casi de excusa y de, de, de argumento a los parceladores para venderlo, y decirle a los, los que compraban que, que eso estaba dentro, que estaba dentro, y al final la gente compraba dentro y eso al final se ha, llevado, se ha llenado de parcelas. ¿no? Y después, además de estas, hay otras, que son todas estas verdes, que existen, que se reconocen, pero el plan considera que no tiene sentido ni clasificarlas ni, ni ponerlas incluso como planes especiales de mejora del medio rural, sino simplemente porque con la disciplina es suficiente para, para pararla y, y, y erradicarla. ¿no? Bueno, este periodo del 86 al 96 es el periodo de, de, de desarrollo y ejecución del Plan General del 86. Y esta es la época, pues casi de, es de la, de la Expo 92, de las grandes infraestructuras de la ciudad, ¿no? La infraestructura ferroviaria es una de las más importantes. Esta es una foto aérea de la parte de Renfeld, antes de que se ejecutara el, la obra de urbanización del vial y se ve pues, esa, esa parte más clara que se ve en medio, eso es la, la caja de hormigón donde van las vías, ¿no? que es toda la parte que habría elevada en el paseo de, del vial. ¿no? Se ejecutan los pasos elevados que de, de toda de, de la línea de, de, la, de, el, de la nieve ferrocarril del AVE. Este es el paso del Iguerón, no que se ejecuta en esa época y ayuda a que la vega sea más accesible y puedan llegarse más a, los suelos, a esos suelos que se están vendiendo como parcelas. Y también está el ferrocarril de Almorchón, ¿no? se elimina el tramo viario. Esta es el, una foto del paseo del escultor Fernández Márquez, bueno, cuando todavía estaban las vías, ¿no? que era... ...pues la futura huella de esa ronda norte... ...que debería haber ido por ahí, ¿no? Y ahora, ahora es un parque, ¿no? Que está... Y en el sistema viario, pues también, ¿no? Esta es una... Ahí se ve todo el movimiento, de esta foto del 86... ...todo el movimiento de tierra... ...ya de la variante de la, de la Nacional Cuarta... ...y en esta podemos ver, a la izquierda de los, en el 86... ...y a la derecha en el 96... ...es la variante de la carretera de Badajoz, ¿no? Aquí abajo todavía se ve, y ahí arriba ya se ve... ...ejecutada, ¿no? con todo el límite del barrio de Fátima... ...y abajo el polígono de Granada que aparece nuevo en esta época, ¿no? Pero también se pierden algunas cosas en esta época... ...del yacimiento de Cercadillas, ¿no? pues por la obra del AVE se pierde, ¿no? El puente de Calatrava, está el de Mérida, ¿no? que era muy parecido, ¿no? ...que tampoco se ejecuta en ese momento, aunque estuvo a punto de hacerse... ...en donde está el, el de la calle de la Feria ahora, ¿no? las ferias se trasladan en el año 93 de la, de la Victoria, este es el último año, ¿no? al, a la, al Arenal de ahora. ¿no? Y en el 95 también cierra Galerías Preciadas. ¿no? Se convierte en año Y en el, en el 92 se aprueba la ley, otra nueva ley del suelo ¿no? que, eh, que, por un, que desde el año 97 la, la comunidad andaluza la, la asume como tal y está vigente hasta el 2002, que sigue profundizando en el control de las ventas de las parcelaciones vuelve a, a, a, a poner claramente que se deben meter en la, en la escritura las licencias pero además ahora incluye una cosa nueva que además de la licencia tiene que haber una si no hace falta que se segregue también tiene que decir el ayuntamiento, el ayuntamiento. y desde este momento esto sí funciona ya ¿sabes? A partir de ahora ya no se hace una escritura de una, de una parcela que tú puedas segregar. Y es cuando empiezan pues, estas parcelaciones últimas que son pues, fincas de 20-30 hectáreas que todo el mundo es propietario unos divisos tremendos y que no están, bueno, no están segregadas como no se, segregaba, se segregaba hasta ahora. ¿no? Y en el año 95, del año 93 al 95 hay un, un hecho que es importante, muy importante en el tema de las parcelaciones en Córdoba. Eh, pues con un, con, pues parece que son años de sequía grande y con esa pues bueno, con, con esa excusa, no sé si es excusa o no, se da la, oportun la oportunidad a todas las parcelaciones de Córdoba, sobre todo las de La Vega, a que puedan contratar agua y alcantarillado libremente, tenga la clasificación que tenga, sean urbanos, urbanizables o no urbanizables, con la única condición que estén de acuerdo el 60% de los propietarios y que la obra... Bueno, la obra la haga en Maxa, que de hecho la, la hace Maxa por cooperación. ¿no? Este es el contrato de esa época, este es el dorso que obligaba también a los a los, a los, no, a los que querían y se sumaban a esto para pues, una serie de condiciones, una de ellas que, pues, que el, el, el, el enganche era provisional, incluso habla en este año del 95 que se comprometían... A, a tener que pagar luego las obras de, de urbanización y de legalización, que las define y las valora en 1.500 pesetas al mes, bueno, unos 9 euros el metro, ¿no? Esa cantidad se ha oído por ahí y yo creo que, que viene de estos momentos, ¿no? Bueno, pues este momento, a partir de aquí, se acabó ya la, el poder dar marcha atrás. Cuando ya tiene urbanizado y tienen miles, unos cientos de hectáreas que le has dado tu servicio, ya es imposible la marcha atrás. Entonces ya las parcelaciones ya han, quedado, han llegado y han llegado para, para quedarse, ¿no?